Desafortunadamente, hay un dicho que dice que para pelear se necesitan dos. Y desafortunadamente, aquí ya arrancó Rusia. Putin decidió armar, o sea, irse de frente contra Ucrania. Y en este momento, pues, la OTAN, junto con todos los que están metidos ahí, quieren darle una respuesta, pero uno, no una respuesta de la misma forma, sino demostrar de que Ucrania no está solo. Pero desafortunadamente... Eh, Arrancó esto y arrancó ya perdiendo muchas vidas, porque desafortunadamente aquí los que caen son los inocentes, los que no tienen nada que ver con ese conflicto, una cosa son las ambiciones que tenga cada líder, cada país, cada gobierno y otra cosa muy diferente es el pueblo en sí, ver mujeres ancianos, niños, perder la vida por esto que realmente no se sabe si vale la pena pero desafortunadamente ya arrancó y no podemos caer en el juego de que como Rusia ya arrancó entonces nosotros también nos vamos a desbocar o Venezuela se a desbocar o cualquiera se a desbocar no, hay que ser muy prudentes en esto pero como siempre el régimen de Maduro primero arma el mierdero y después llama al diálogo además eh, Maduro aseguró que Rusia es la víctima en el conflicto en el este de Europa Hay una cosa que toca tener muy clara Independientemente a que Putin Tenga o no tenga la razón Uno tiene que ser cauteloso Y más cuando se avecina una guerra Que en este momento es un conflicto interno Entre comillas Estados Unidos, Rusia, Ucrania en la mitad Pero que se puede volver un problema global Y, de y desatar en una guerra mundial A razón de qué? ya hubo dos guerras mundiales que no, que no sirvieron o de qué sirvió, porque volví y digo las guerras no tienen ganadores tiene un menos perdedor, pero ganadores no hay, luego de los acontecimientos que tienen al mundo en vilo, Maduro se manifestó la república bolivariana rechaza la aplicación de las sanciones ilícitas y ataques económicos contra el pueblo ruso, que afecten masivamente el disfrute de sus derechos humanos señaló un comunicado oficial del chavismo, Maduro en Venezuela publicó un comunicado para manifestar su preocupación por el agravamiento de la crisis en ucrania y reafirmar su posición como aliado del gobierno de vladimir putin en rusia el problema que tiene maduro es que él piensa que puede hacer lo mismo que suele hacer en venezuela armar el mierdero y después salir como la mansa paloma y aquí se equivocó la república bolivariana de venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento de la crisis en ucrania esto duele mucho esto es un dolor de hermanos esto es un dolor de humanos esto es un dolor de de patria donde vemos tantos inocentes en medio de esto y vemos las barbaries que la verdad le da uno no sé un nudo en la garganta eh, mostrar esas imágenes donde uno ve esos niños pidiendo auxilio, esos abuelos, esos padres. Aquí hay una imagen que me ha dado mucho la vuelta, es ver cómo sus los señores menores de 60 años están despidiendo a sus esposas y a sus hijos para que se vayan para otro lado porque ellos van a defender su territorio, los de Ucrania. Y es algo triste ver cómo ellos se despiden porque no saben si se van a volver a ver porque Van es a una guerra La pregunta de todo esto ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena esos, esos regímenes? ¿Vale la pena esas dictaduras autoritarias? ¿Vale la pena decir yo tengo la razón por encima de, de quien sea? Es de pensarlo Yo quiero continuar con esta noticia Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para nosotros poder seguir aquí día a día dando lora, dando lata, pero ante todo hablando con la verdad. Y sin ser ama amarillistas, ser más bien humanistas. Volví no y digo, el problema que tiene Maduro aquí es que él arma esos aperocos, arma, arma el mierdero, por así decirlo. Y después aparece como una mansa paloma diciendo no, vamos a un diálogo. Y esto creo que no se maneja así, además lamenta la burla y el quebramiento de los acuerdos de Minsk según Maduro por parte de la OTAN promovidos por los Estados Unidos de América. Fueron señala señalizaciones del texto divulgado por Maduro y otros órganos del régimen a través de las redes sociales. El descarrilamiento de estos acuerdos ha vulnerado el derecho internacional y ha generado fuertes amenazas contra la Federación de Rusia. Su integridad territorial y soberanía, así como impedido el buen relacionamiento en otros países siempre debería prevalecer el diálogo diplomático agotando todos los recursos pero ahora que esto se prendió venezuela hace un llamado a retomar el camino del entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las partes involucradas en el conflicto para evitar un escalamiento vuelvo y repito es muy fácil como cuando a alguien le dicen, de, de pronto alguien hizo un mal negocio y perdió mucho dinero y alguien le dice, ¿y usted por qué no hizo eso? Y entonces la pregunta que uno dice, ¿y usted por qué no me dijo antes de que yo lo hiciera? Porque si yo supiera a dónde voy a caerme, pues paso gateando o paso en cuatro patas y no me caería, pero como no se sabe. Entonces es muy fácil que ahorita Maduro diga, ¿por qué no vamos a retomar un camino de entendimiento diplomático e ir a un diálogo efectivo? Cuando él mismo está incitando a que... Hágale mi hermano que cuenta conmigo y que cuenta con nuestro ejército. Estas payasadas no se pueden hacer. Afirmando así los mecanismos de negociación contemplados en la Carta de las Naciones Unidas en aras de preservar la vida, la paz de los habitantes de estos países y la estabilidad de la región. Suena chistoso que ahora Maduro hable de diplomacia cuando dice La República... Bolivariana de Venezuela, conforme a su diplomacia constitucional de paz, hace sus mejores votos para la resolución pacífica de este conflicto, al tiempo que rechaza la aplicación de sanciones ilícitas y ataques económicos contra el pueblo ruso que afecten masivamente el disfrute ...de sus derechos humanos... ...suena chistoso... ...¿por qué?... ...porque vuelvo y digo... ...arman el avispero... ...y cuando ya... Es ...como el que se va para... ...un panal de avispas... ...y y alborotan las avispas... ...y salen corriendo... ...¿quién le pudiera hacer entender a Maduro... ...que esto no se trata de tirar la piedra... ...y esconder la mano?... ...el 16 de febrero pasado... ...Maduro sostuvo una reunión... ...con el viceprimer ministro de Rusia... ...Yuri Borisov, ...en Caracas... ...en la que ratificó... ...que su país se encuentra... ...en el camino de una poderosa... ...cooperación militar... Con la nación euroasiática Vuelvo y digo Primero incitan Arman el miércolero, Y ahora Maduro Como una mansa paloma Vámonos a un diálogo Suena como de novela ¿no? En una declaración En el palacio presidencial De Miraflores Maduro dijo Resaltamos que hemos ratificado El camino De una poderosa cooperación militar Entre Rusia y Venezuela Para la defensa de la paz Y la soberanía De la integridad territorial Una poderosa cooperación militar otra de las joyitas que sale a relucir acá, que también este es otro payaso, es el ministro de la defensa Vladimir Padrino. El cual dijo que tiene instrucciones precisas así como todo el Estado Mayor Superior Reafirmó todo su apoyo al país euroasiático en la crisis con Ucrania Salen sacando pecho Y hablando duro, como saben hablar ellos bueno, Vladimir Padrino quien sale sacando pecho como si esto fuera un juego de Atari con soldaditos de plomo No pudo con unos pocos hombres de la guerrilla de la FARC cuando le secuestraron ocho militares y tuvo que cederles territorio venezolano para que se los devolvieran y ahora pretende salir como el superhéroe de la película. Ay, Vladimir, Es que yo creo que donde, donde Putin se entere que Vladimir está diciendo las palabras, yo creo que o se totea la risa o dice, no, ese, a ese señor no me lo traigan por acá, porque ese es solo bla, bla, bla, solo buche y pluma. Bueno, eso ya lo sabemos, padrino es como los perros que ladran y no muerden. Sin embargo, también dijo que Lukács y Donetsk asumieron funciones de repúblicas populares para defenderse de una masacre. Y que los sectores fascistas que habían asaltado el poder en Ucrania comenzaron a ejecutar, cazando hombres, asaltando familias, bombardeando con armas pesadas, y se inició un conflicto durísimo. Aunque no aclaro si reconoce a estas provincias como naciones independientes Vuelvo y digo, son las apreciaciones como sale Vladimir Padrino Como sale Nicolás Maduro Como sale Diosdado Cabello Como sale Tarek williamsa Como salen todos esos payasos de ese circo Que se llama dictadura chavista Que salen y dicen un poco de babosadas Y después, ah, y que tienen pruebas Y que hacen no sé qué Y ahorita, según Maduro, quiere demostrar su alto poder Adquisitivo Y quiere mostrar su poderío con las armas que le ha comprado a Rusia Mejor dicho, él dice en este momento que nadie se atreve a torearme Porque soy capaz de acabar con todo Claro que eso, las palabras se las lleva el viento y el papel aguanta todo Pero bueno, a la conclusión, ¿de qué está sirviendo esto? Nos descuidamos un, pueblo, un poco del pueblo venezolano Sí, claro, nos descuidamos por, porque está concentrada la noticia en Ucrania Pero la pregunta es a través de todas esas bobadas que está diciendo Maduro, en qué le está aportando, por lo menos en este momento a Venezuela, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.